Yo llegué el primer día de clase y les dije que todos tenían un 10 y que si querían mantenerlo, lo único que tendrían que hacer es trabajar cada semana. Entonces, claro, yo semana tras semana voy viendo cómo van asimilando los conocimientos, cómo lo saben aplicar, cómo se están metiendo en el tema, cómo son capaces de relacionar con temas que vimos al principio, temas que están ocurriendo ahora. Entonces, el examen final, y ya se lo he dicho, el examen final la nota no va a estar allí, la nota está hoy puesta. Entonces yo lo que pienso, y lo veré en diciembre, es que no tengo duda, estos alumnos van a saber más mi asignatura que todas las promociones anteriores, que ya son muchas. Claro que la situación es nueva, pero llevamos muchos años planteándonos cómo mejorar la docencia, bueno, o diría yo, nunca hemos dejado de plantearnos, ¿no? Que es que realmente siempre tienes que adaptarte, siempre tienes que innovar. Entonces, yo en marzo realmente no tuve que hacer un gran esfuerzo porque yo ya había incorporado la evaluación continua. Cosas que he incorporado a las asignaturas y como novedad, solo el sócrates y luego indudablemente dar las clases muchísimo más ordenadas, exponiendo tres grandes cuestiones con unos objetivos, un desarrollo de conocimiento y, y por ejemplo, todas las diapositivas que yo antes presentaba ahora se las doy las más interesantes pero para que ellos las vean, pero en clase solo expongo dos que realmente me resultan relevantes y de la, a las que le puedo dar sentido de principio a fin yo hay una cosa que he tenido muy claro, bueno probablemente es mi modo de ser pero yo no iba a morir en el intento o sea, yo me planteé este semestre diciendo, bueno, voy a hacer lo posible, voy a hacer lo que pueda, si algo no sale bien lo rectificaré. Hombre, Yo sigo investigando, yo llevo la revista de la facultad, yo sigo asesorando, entonces digo, bueno, no quiero dejar de hacer ninguna de estas actividades, por tanto todo tiene que ser mmm, estimulante pero medido.